Esperanza de con que va para otra parte, voy a llevarles a las almas un mensaje: que en el calvario derramó el Señor su sangre: no había motivo ni razón, yo quiero Salvado de la ignorancia y del pecado, él me sacó, y por mi causa y mi maldad, él fue el Calvario, Y libertad y mi alegría, él me la dio. permite que yo vuelva. Yo soy soldado de Jesús, no sé si muera. Algo glorioso llevaré en mi memoria, que Jesucristo me dará. salvador de la ignorancia y del pecado él me sacó, y por mi causa y mi maldad él fue al calvario, mi libertad y mi alegría él me la dio. de mi padre, muchas moradas hay, de otra manera hoy no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se turbe nunca. Un poco, un poquito Y el Señor vendrá Él descenderá y nos tomará Con él nos iremos por siempre a gozar Él descenderá y nos tomará Con él nos iremos por siempre a gozar ego ante el trono de tu majestad Mil gracias Señor porque me has bendecido Me has dado el perdón cuando está. camino por eso mi Dios me, me siento, siento Señor, porque me han bendecido. Gusto el camino va estrechándose más Cristo mismo lo dijo que debemos porfiar más preciosa que el oro Descendió del cielo, lo destruyó con fuego, librando al justo dolor. Han pasado los siglos, el hombre cada día se pierde en el pecado, no alcanza a meditar. ¡De toda su maldad! Mira la sangre que brotó, que por nosotros derramó, para librarnos del pecado, en la cruz su vida entregó. Oye, su voz te está llamando. salvación. No desprecie su llamado, él quiere llevarte a su mansión. su llamado, él quiere llevarte a su mansión. El Señor, me, me faltan fuerzas fu te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar Por las saludes de su presencia No llores, alma mía, esta te queda Porque no pienso jamás volver atrás Seremos y llegaremos a la patria celestial.